Hola amigos de Villalince, yo soy Héctor Núñez y hoy me encuentro en la Ciudad de México donde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa del planeta de los simios La guerra. Y además les voy a hablar de las cinco cosas que más me gustaron de esta película. No, a a a He was remarkable. La historia de esta película va a transcurrir en un futuro apocalíptico en donde vemos al resto de la especie humana tratando de acabar por completo con todos los chimpancés que hay en el mundo. Además, este conflicto va a servir como pretexto para la verdadera guerra. César. En el punto número uno tenemos la actuación Andy Serkin Si es que la película como tal tiene muchísimas cosas rescatables Pero creo que su actuación es de lo mejor de esta cinta Nos entrega además una interpretación excelente de César Que no habíamos visto en las dos entregas anteriores Un César mucho más humano que incluso muchos seres humanos de la cinta Y que no solo confía eh, o deja de confiar en los seres humanos Sino también deja de confiar en sus iguales, en los monos I wanted to, obviously, uh, you know, I was going to be playing him from an infant chimpanzee all the way through his life. Um, so I wanted to base him on real chimpanzee that had very human uh, characteristics. Because, because apes who were brought up with human beings or, or, or surrounded by human beings very much reflect human behavior. And it was I approached him as almost like a, like a human being inside an ape's skin my beginning, uh, the way of approaching the role, because he grew up with life from, from the, the people that surrounded him and, and in many ways felt that he was human. And then uh, his intelligence was then beginning to rapidly increase. 99, targeting his dead. número dos tenemos la calidad en efectos especiales y es que al hablar del planeta de los simios es inevitable hablar de esto la calidad en esta película es asombrosa no nos defrauda en ningún solo segundo además se llega a ver cada detalle de los monos es increíble yo creo que esta película puede marcar una pauta para las siguientes películas que quieran usar este tipo de animación so not the general public because they're actually ahead of the game they've watch lots of behind the scenes footage of, of how the roles are created too much for me family and more apes die every day ah! en El punto número 3 es el ritmo de la película. Y es que, si bien la cinta no tiene muchísimos diálogos, o si los tiene, los tiene en idioma mono, que en realidad eso no cuenta, la película nunca pierde el ritmo. Te mantiene al filo de la butaca, te mantiene pensando qué es lo que va a suceder. Y eso, la verdad, lo aplaudo mucho. It's smart, then human kill ape. Me, I run. There are times when it is necessary to abandon our humanity, to save humanity. El punto número 4 fue a poner a alguien muy especial para mí y es que a pesar de que apenas introdujeron a este personaje es capaz de robarnos a todos el corazón y ese personaje es bar -Aid. Lo hiciste muy bien bar -Aid. te amo Bar-Ape Eso significa que puedes jugar cualquier personaje y así mi fascinación con la tecnología que te ofrezca me ha permitido ser un advogado para el estudio characters. En el punto número 5 ponemos lo filosófico que tiene esta película y es que esta cinta te hará reflexionar al 100 sobre todo acerca del problema que tenemos la sociedad de destruirnos el uno al otro and the ability to not, to, to, to always try and find a way of connecting with, with other, connecting with other uh, peoples, with other species, with other races, you know, with our planet. When history has led to this moment. And if we lose, it will be a planet of apes. parecieron estos 5 puntos acerca del planeta de los simios, la guerra. No se olviden que la película ya se estrenó este fin de semana, me gustaría que en la barrita de comentarios nos pusieran qué esperan de esta cinta o qué fue lo que más les gustó si ya la vieron. No se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en la siguiente. Apes, together,